Hola, hola, hola, buenas, buenas ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Bienvenido una vez más a mi canal El día de hoy, vamos a hacer algo Muy breve, pero muy sencillo E importante Vamos a realizar una pequeña configuración Vamos a Cambiar el aspecto Del tema Claro, lo pasaremos a tema oscuro En el navegador De Google Chrome La aplicación Así es que vamos a comenzar primeramente abrimos nuestro google chrome y listo aquí como verán ya nos aparecerá la página principal de google chrome vamos a empezar vamos a dar acá en los tres puntitos nos abre un menú nos vamos a configuración abrimos configuración nos aparece la configuración de Google Chrome y nos dirigimos hacia este apartado de tema. Está seleccionado pre, en predeterminado por el sistema. Y lo pasamos a... seleccionamos a oscuro y miren. Aquí está. Listo, ha quedado en tema oscuro. Muy fácil y muy sencillo, la verdad. Y pues Mickey ya está en tema oscuro, nuestro navegador. Pues muchas gracias por ver el vídeo, sin más que decir. Te dejo, cuídate mucho y hasta la próxima. Adiós.